Bueno, bienvenidas y bienvenidos al, y bienvenides al ciclo virtual Reinventando a Paulo Freire desde la Educación Popular y las Pedagogías Críticas que organizamos desde el Grupo de Trabajo CLAXO Educación Popular y Pedagogías Críticas junto al Grupo de Trabajo, Procesos y Metodologías Participativas. Este ciclo virtual forma parte de un conjunto de actividades que venimos realizando entre los dos grupos de trabajo que incluyen el lanzamiento de boletines se llaman, o le pusimos de nombre, Paulo Freire, 100 años, pasó y presente una pedagogía liberadora, una feria virtual, abierta y solidaria de trabajos juveniles sobre la obra y el pensamiento de Paulo Freire en el siglo XXI, participaciones en el programa de InfoClaxo, con una cápsula por los 100 años de Freire, y bueno, estas actividades y otras las encuentran reunidas en el micrositio de Claxo, Paulo Freire, 100 años, bajo el lema Paulo Freire, educador de América, defender su legado, proyectar su futuro, así que les invitamos a, a recorrer ese micrositio. Como ustedes sabrán, este ciclo virtual está organizado en cuatro sesiones dedicadas a temáticas específicas que consideramos importantes destacar, digamos, en la conmemoración de este centenario del nacimiento de Paulo Freire. En particular, esta sesión abordará la temática de Paulo Freire y la reinvención de la escuela pública. Hoy estoy acompañada por Anaí Gelman, Jonas Wox y Cristian, que bueno está Olivares Gatica, que está con problemas de conexión y esperemos se pueda conectar. Tres colegas y compañeras, compañeros, querida y queridos, integrantes del grupo de trabajo Educación Popular y Pedagogías Críticas, del cual también soy parte. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente, cada panelista va a tener un tiempo máximo de 20 minutos para su intervención, y al finalizar las tres intervenciones, abriremos a preguntas de las y los participantes. Invitamos a que estas preguntas las vayan formulando a través de preguntas y respuestas del icono que ustedes encuentran abajo en su pantalla. Eh, las pueden ir formulando en el transcurrir digamos, de, de la sesión. Y la grabación del encuentro luego será subida a Claxo TV, donde va a quedar disponible. Entonces, bueno, dicho esta presentación, en primer lugar le damos la palabra a Jonás Tabacov-Wox. Él es licenciado y profesor de filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil. Magíster en pedagogías críticas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y doctorando en filosofía y educación en las universidades de San Pablo y París 8. Fue docente en escuelas medias públicas en San Pablo y coordinó la política municipal de educación en derechos humanos de la misma ciudad en la gestión de Fernando Haddad. En Argentina fue educador popular en bachilleratos populares de jóvenes y adultos adultas y trabajó en un dispositivo de formación docente a través de narrativas pedagógicas. Coeditó el libro Políticas y Derechos, Políticas de Formación Docente en Género y Diversidad en Brasil y es miembro, como ya adelante, del grupo de trabajo de Educación Popular y Pedagogías Críticas. Bueno, te doy la palabra, Jonas. Gracias, Mer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias una vez más, eh, Mercedes, por, por la invitación y por la presentación. Eh, gracias a Nadí también por compartir este espacio y Cristian cuando, cuando se sume. Somos todos compañeros, compañeras del Grupo de Trabajo de Claxo de Educación Popular y Pedagogías Críticas y es un gusto poder compartir este espacio también con ustedes y gracias también a todos y a todas que, que nos acompañan, los de nuestro GT, del GT de Metodologías Participativas y del público en general, una alegría enorme ver que hay gente de México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Italia, entre otros, en este espacio. Eh, buenísimo. Bueno, para mí es una alegría enorme festejar con ustedes el centenario del gran educador latinoamericano, Paulo Freire. ¿no? Y para mí también eh, volver a leer, pensar y hablar sobre Freire en la coyuntura actual es un acto de esperanzar, ¿no? de volver a creer y hacer posible el cambio social en el presente aunque atravesemos un periodo de profunda barbarie, al menos en, en mi país. ¿no? Solo para aclarar, soy brasileño, estoy hablando en castellano un poco, no sé, al final, porque los compañeros de, de, la, de la mesa eran eh, de Argentina y Chile, al final eh, opté por hablar en, en castellano. Pero bueno, eh, también me parece muy especial la oportunidad de hablar sobre el tema que nos convoca hoy Paulo Freire y la Escuela Pública, porque, bueno, el tema me es muy caro personalmente, pero también, al menos acá en Brasil, la escuela pública está bajo un doble ataque en mi punto de vista, ¿no? Por un lado, el ataque neoliberal que fue agudizado desde el año 2016 con el golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. El ataque neoliberal que lo conocemos, ¿no? Caracterizado por cortes presupuestarios, reducción de derechos de los trabajadores, trabajadoras, por una concepción de la educación como mercancía ¿no? y, y como la formación de individuos emprendedores. ¿no? En fin, las distintas formas de precarización y privatización de la escuela pública que caracterizan el neoliberalismo en educación, como lamentablemente está muy conocido por todos nosotros ¿no? hace algunas décadas, pero que en Brasil desde el 2016 volvió con mucha fuerza y en este caso, en nuestro caso, de la mano de otro ataque a la escuela, que es el ataque ultraconservador, ¿no? Porque desde el año 2018, con el asesinato de la concejala Marielle Franco, que sigue presente ahora y siempre, la prisión política de Lula da Silva y la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de la nación, vivimos una pesadilla ultraconservadora, ¿no? Y me parece que para el proyecto de Bolsonaro, la educación es un tema central. ¿no? Lo digo, me parece porque muchos dicen que ellos no tienen un proyecto educativo o que son tontos, incompetentes, lo que puede ser verdad en muchos sentidos. Pero me parece que la educación es central para ellos, porque dialoga directamente con su base de apoyo. No los evangelistas radicales que defienden la familia en el singular. ¿No? los que defienden la dictadura militar, las armas de fuego, los que son contrarios al comunismo, entre miles de comillas, ¿no? Eh, me parece que ellos sí saben la potencia transformadora que tiene la escuela. Me parece que no es casual que tengan como uno de sus proyectos prioritarios el homeschooling, ¿no? La desescolarización, ¿no? No quieren que sus hijos frecuenten las escuelas, ¿no? O también otro proyecto prioritario de la militarización de escuelas. Eso es una realidad en Brasil. Hay cientos de escuelas públicas gestionadas por militares. ¿no? Y también un proyecto como una propuesta, un movimiento como la Escuela Sin Partido, ¿no? que es una forma de vigilar y castigar uh, con ataques a la reputación de educadores y educadoras que son considerados doctrinadores en un dispositivo claramente fascista, que invita a los estudiantes a grabar con sus celulares y a publicar en las redes sociales denuncias de esos docentes que son, como lo sabemos, los que cuestionan las estructuras de opresión, los que discuten temas de sexualidad en las aulas y las distintas formas de, eh, de racismo y sexismo que existen en nuestra sociedad. ¿no? Entonces no me parece casual que hayan elegido a Paulo Freire como uno de sus principales enemigos. ¿no? Aunque, desafortunadamente, Freire esté muchísimo menos presente en nuestras escuelas de lo que nos gustaría y sería necesario para que fuerzas como el bolsonarismo no fueran dominantes en el país. ¿no? Entonces, un poco en este contexto me parece muy importante rescatar la experiencia de Freire en la Secretaría de Educación. Es una parte de su trayectoria un poco menos conocida que otras. ¿no? Y hay dos libros... Eh, son clave para esta, eh, para la, la presentación que hago y para comprender un poco mejor. Uno es educación en la ciudad y el otro es política y educación. Son dos libros ahí de esa época, 91, 92, en los cuales hay algunas menciones a, a, a la experiencia. ¿no? Y antes de comentar un poco cómo fue esa experiencia, vale la pena contextualizar. Y se, empecé con la contextualización de nuestro presente pero quizás un poquito importante también contextualizar el momento en el que Paulo Freire fue el Secretario Municipal de Educación de la ciudad. ¿no? Su gestión fue de enero del 89 a mayo del 91, dos años y medio. ¿no? Ese momento histórico en Brasil, fines de los años 80, principios de los 90, eh, fue un momento político marcado por la redemocratización de la sociedad brasileña luego de más de 20 años de dictadura cívico-militar. ¿no? Del 64 al 85 tuvimos una dictadura. Entonces, eh, en los años 80, ¿no? el PT había surgido y tenía como muchas fuerzas eh, sociales que le componían. Y la marca del, de, del partido del cual Pablo Freire había sido uno de los fundadores y ¿no? esa gestión fue la gestión de Pablo Freire fue como la primera vez que el PT fue eh, tuvo una alcaldesa eh, en la ciudad de San Pablo. ¿no? La marca de la gestión es la democratización, ¿no? una gestión democrática y democratizante. ¿no? Entonces, Freire había recién vuelto al país en el 1980, luego de 16 años de exilio, ¿no? Y entonces ese es un poco el contexto de los años 80 y el PT entonces gana la, la municipalidad, la más grande y más importante en términos económicos del país. no Y tenía el desafío entonces Freire de transformar su epistemología en políticas públicas, ¿no? Pese a las limitaciones presupuestarias y burocráticas del Estado y la incipiente cultura democrática del país, ¿no? Entonces la propuesta de Freire fue cambiar la cara de la escuela ¿no? y para, para cambiar la cara de la escuela como ¿no? lo que quiso fue instituir una escuela pública popular y seguramente Anaí y Cristian hablarán un poco sobre este, esta idea, ¿no? esta propuesta de escuela pública popular, pero bueno, mi parte es hablar un poquito de lo que hizo como secretaria, la parte un poco más histórica, ¿no? Entonces, eh, para él, la clave para hacer con que una escuela pública devenga popular es democratizar radicalmente esa escuela. Y esa democratización radical pasa por democratizar el acceso a la escuela, la permanencia en la escuela, el currículum de la escuela y la gestión de la escuela y de la Secretaría de Educación. ¿no? Entonces, para él luego a, a, al llegar a la secretaría empezó por la democratización de la estructura de la secretaría de educación misma ¿no? descentralizando las decisiones ¿no? e, e implementando un poder colegiado no limitando el poder del mismo secretario de educación, su propio poder ¿no? porque para él era evidentemente imposible hacer un gobierno democrático eh, en pos de la autonomía escolar a partir de una estructura institucional autoritaria y jerarquizada. ¿no? Entonces empezó con la democratización de la secretaría y luego pensando la democratización radical propuso también algunos algunos cambios en la gestión escolar, no a nivel de la, de la escuela. ¿no? Entonces eh, dos cosas quisiera destacar. Una es cómo hizo con que los consejos de escuela, que eran órganos que ya existían, eh, pero eran consultivos que fueran órganos deliberativos no entonces darle fuerza a los consejos de escuela que son esos espacios donde participa toda la comunidad educativa no toda la comunidad escolar para que esos espacios fueran deliberativos por un lado y por otro crear un estatuto docente que determinara elecciones directas y paritarias para todos los cargos de la gestión escolar inclusive la dirección y el consejo no entonces y acá es muy importante, porque después veremos que la idea de hacer con que la, el, la dirección fuera elegida y que no pudiera haber eh, reelecciones infinitas y que los directivos tuvieran que volver al, al aula a cada cuatro años, fue una propuesta que tuvo mucha resistencia de los mismos educadores, de los sindicatos, porque había como un estatuto docente previo que garantizaba que los eh, directores podrían eh, mantener... Su, su puesto, ¿no? Pero bueno, después hablamos un poco de las dificultades. Entonces vimos eh, democratización de la secretaría, democratización del poder en la escuela y también ahora la democratización curricular, ¿no? La democratización curricular se hizo a partir de un, un proyecto que quedó conocido como una propuesta, casi como un movimiento, conocido como Proyecto Interdisciplinar Vía Tema Generador. Entonces conocen la propuesta de los temas generadores de Pablo Freire, entonces la idea era cómo hacer con que esa fuera la clave de la reformulación o reorientación curricular de cada, en cada escuela. Y esa reorientación tenía como principios. Bueno, uno, la construcción colectiva del currículum con amplia participación docente y de la comunidad escolar, por supuesto. Dos, autonomía de la escuela. Para proponer su propio, su propio currículum o incluso para no participar del programa de reorientación curricular. ¿no? Y tres, tercer principio, la unidad entre teoría y práctica ¿no? con la formación permanente de los docentes a partir del análisis crítico, crítica del currículum. ¿no? Entonces, esta formación ocurría según ¿no? un proceso de acción, reflexión, acción. Es decir, la praxis, no la praxis eh, eh, con base a las experiencias curriculares ¿no? y hecha en grupos de formación que eran constituidos por colectivos que discutían las prácticas, buscaban un poco las teorías subyacentes a ellas y las analizaban, reconociendo siempre la voz y la experiencia de los docentes y de la comunidad educativa. ¿no? Entonces, la reelaboración del currículum era un proceso... Ahí, ahí volvió. Ok, volvimos. Yo decía que, bueno, en ese proceso de reorientación curricular había también como un reposicionamiento del docente ahí volvió <risa> hay algún problemita técnico con la grabación la última parte que quisiera mencionar es el movimiento de alfabetización de jóvenes y adultos, el MOBA, no que bueno, siendo Paulo Freire el gran alfabetizador ¿no? de adultos eh, y estando ¿no? en una ciudad como San Pablo que es como una megalópolis una de las más grandes de, del planeta una de las cinco más grandes y con una cantidad enorme de, de eh, analfabetos de todas partes del país y del mundo, Freire propuso el, eh, el movimiento. ¿no? La primera cosa fue instituir el, un fórum, un, un espacio de articulación entre la secretaría y los movimientos, ¿no? donde quedó acordado las atribuciones de cada uno. ¿no? Entonces la secretaría daba soporte financiero y material a las iniciativas de alfabetización de los movimientos. ¿no? daba soporte financiero y material a los movimientos y creaba núcleos donde no estaban los movimientos sociales organizados. ¿no? Y cuidaba la orientación político-pedagógica de la formación permanente de los educadores, seleccionados por los movimientos o los propios de la secretaría, pero siempre según criterios pactados colectivamente. ¿no? Entonces, eh, eh, los movimientos a su turno, lo que hacían era reclutar los educadores y los estudiantes que se alfabetizarían, formaban los grupos, cedían los espacios físicos y participaban de la construcción del proyecto político-pedagógico de las formaciones en diálogo con la secretaría. ¿no? Y de decía Pablo Freire, por supuesto, que además de alfabetizar a los jóvenes y adultos, la idea era contribuir para la concientización de estudiantes y educadores, por supuesto, ¿no? La lectura de la palabra va de la mano de la lectura del mundo ¿no? y además fortalecer el papel de los movimientos sociales ¿no? y, y, y en la construcción de la de la ciudadanía activa. ¿no? Pero Fede también decía muchas veces que no, no se trataba de librar el Estado de su deber de escolarización, sino al contrario. El objetivo era garantizar la participación popular en la construcción de la política educativa y motivar la alfabetización de jóvenes y adultos, movilizando la potencialidad de los movimientos sociales y preservando también su autonomía pedagógica. ¿no? Entonces, en tres años fueron 90 organizaciones populares las que participaron y más de 50.000 personas que participaron eh, de las oficinas como alfabetizandos. ¿no? Bueno, para ir cerrando un breve balance, eh, Carlos Torres y Moacir Gadotti mencionan como como logros de la gestión, la caída en la tasa de deserción escolar o de expulsión escolar, sabemos, eh, mejoras en el plano de carrera, ¿no? en la evolución funcional docente, un aumento, un incremento salarial de real de 112 por ciento, 112 por ciento, y un 30% extra para el periodo nocturno, mejoras en las instalaciones físicas de las escuelas y el liderazgo constituido por los docentes como intelectuales orgánicos. ¿no? Además, se creó una nueva referencia de gestión educativa ¿no? en los niveles de la Secretaría de la Escuela del Currículum, ¿no? lo que permitió la consolidación de una cultura educativa democrática, a pesar de de la inexperiencia del país y de la ciudad. ¿no? Eh, en relación a la alfabetización, además del alcance extraordinario del MOVA, esta experiencia devino un marco para la colaboración entre Estado y sociedad civil en la garantía de derechos sociales básicos y tuvo una diseminación impresionante a nivel del país. Y veo que en el chat está Liana, que coordinó un montón de, de iniciativas del MOVA y podrá hablar mucho de su experiencia después. y genial, Pero bueno, entonces como una prueba de lo que decimos que el de vino como una gran referencia. Hubo también, y es importante mencionar, algunos conflictos y dificultades en la implementación, como había mencionado antes, eh, las sugerencias de alteración en el estatuto docente fueron rechazadas por parte de los profesores, gestores y, y sindicatos, que eran contrarios a las elecciones directas y, y paritarias para los cargos directivos, para los puestos directivos. Eh, y Freire llegó incluso a ser acusado de autoritario, ¿no? Porque esos cargos, esos puestos tenían garantía de estabilidad por concurso público, ¿no? Entonces, eh, en este caso la propuesta era criticada como siendo como de arriba hacia abajo, ¿no? Aunque su intención fuera justamente dar más espacio a las comunidades locales, descentralizar el ejercicio del poder y fortalecer eh, los, los consejos y órganos colegiados. Bueno, ahora sí, para terminar, me parece que esa experiencia y sus dificultades nos remiten a las clásicas cuestiones sobre la posibilidad de construcción de procesos emancipatorios en el marco del Estado, ¿no? y sobre la viabilidad de una escuela pública popular. Y seguramente mis compañeros van a seguir desarrollando estos temas. ¿no? La, gestión de, la gestión de Freire nos muestra que, aunque históricamente la educación popular latinoamericana se haya instalado fuera de la educación formal y alternativa a ella, como lo dicen Pinot, Rigal y otros, existen distintas experiencias poderosas de educación popular en escuelas públicas a contrapelo de las regulamentaciones hegemónicas. ¿no? Entonces, aunque tengan fragilidades, sean discontinuas y estén siempre sujetas a todos tipos de críticas y resistencias, es clave visibilizar esas experiencias que irradien, contagien, y orientan instituciones y sujetos eh, comprometidos con los sectores populares, con la democracia y con la igualdad. ¿no? Entonces, más que modelos a ser encopiados, se tratan de caminos posibles e inspiraciones. Entonces, me parece que volver a Freire en la actualidad terrible que vivimos invita a los educadores comprometidos con la garantía de una educación de calidad social a tener esperanza, y a crear inéditos viables. ¿no? Entonces, para cerrar Cito a Freire, cabe a nosotros y a nosotras realizar eh, o tornar posible mañana lo imposible de hoy. ¿no? Entonces, cabe a nosotros y a nosotras finalmente hacer educación popular en la escuela pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Conás. Siempre muy lindo escucharte. Ahora le vamos a dar la palabra. A Anaí, a Anaí Gelman, ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires, área de Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Educación por la misma universidad, especialista en Metodología de la Investigación Crítica por el IPECAL Universidad de Chiapas, docente de grado y posgrado de la UBA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el IDES, investigadora en líneas de pedagogías de los movimientos populares, educación y trabajo. Y universidad, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, extensionista en la misma universidad, directora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, bueno, integrante del GT de Educación Popular y Pedagogías Críticas, y coordinó el área de formación para el trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo para la Acción Comunitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, eh, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un, también un agradecimiento enorme a nuestro propio GT, al GT compañero y hermano, de, este, por el armado y la convocatoria a, a, esta, bueno, a, este, a este encuentro precioso. Este, la verdad es que, bueno, a, a, a Mercedes por la coordinación, a Claudio en términos generales por por toda esta movida freiriana este, que me parece eh, trascendente, digamos eh, reponer digamos, en, y, y darle todo el eco que tuvo en, en, y que viene teniendo en estos, en estos días, eh, este, frente al, al lugar que viene a jugar hoy ¿no? lo educativo como ámbito de disputa. Quería también saludar a mis compañeros panelistas, queridos, eh, y, y agradecerle especialmente a Jonás porque me dio todo el pie, digamos parece que me hubiera hecho la introducción, eh, este, porque yo precisamente quiero referirme a esas experiencias discontinuas, a esas experiencias este, que, que no plantean una democratización radical desde el Estado, pero que sí este, dan de alguna manera... Eh, dan testimonio de que hay mucho, digamos, por trabajar en la escuela pública y en la escuela pública estatal, formal y estatal, eh, respecto de la construcción de una eh, educación popular. Y lo quería hacer desde un punto de vista histórico, digamos, poder eh, trabajar la cuestión desde el punto de vista histórico, no hacer simplemente un, un relato de experiencias, no es eso lo que voy a hacer sino poner un poquito en perspectiva histórica eh, la, la necesidad y posibilidad de, este, de esta tarea. ¿no? Eh, entonces me parece que lo primero que habría que hacer es situar para eso a la escuela pública moderna como una invención histórico-social de un momento determinado, la escuela moderna efectivamente es, es eso, es, un, es una un producto histórico social de la modernidad y del capitalismo en función de las necesidades que, este, que esta etapa eh, tiene y que una institución entonces específica viene a cumplir. ¿Cuál es esa, esa necesidad? Bueno, la formación de ciudadanos de los estados-nación y la formación de trabajadores para el sistema capitalista. Entonces se hace necesario, digamos, que una escuela que no es que antes no existiera, digamos, como, como posibilidad, pero no existía como la conocemos hoy en términos de sistema educativo eh, obligatorio para todos, como un lugar específico en donde todas las niñas, de, eh, este, y lo de todos lo digo entre comillas porque ahora lo vamos a desacreditar, <ríe> este eh, Todas las líneas de una sociedad determinada puedan precisamente formarse en determinada cultura, en determinada lengua, que es precisamente aquella que este, las nuevas hegemonías necesitan para vivir en estas sociedades y que eh, van a dejar, por otro lado, afuera y digamos, desvalorizando como parte de la barbarie a las culturas y las lenguas originarias, a los grupos indígenas, etc. Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de, eh, de, y esta necesidad histórica de, este, de formar ciudadanos, de formar trabajadores para el sistema de producción, etc., es una eh, respuesta que viene a dar la escuela eh, pública moderna, la escuela estatal eh, moderna, y que... Eh, eh, eh, de alguna manera se va tornando en la institución que aún dejando afuera eh, una cantidad de población por determinadas desigualdades, por, eh, digamos, por desigualdades no solamente étnicas y raciales, sino también por desigualdades que con el tiempo van siendo hasta de capital cultural como para poder transitar la escuela exitosamente, etc., este, esa, esa institución va generando, de alguna manera, y va consolidando en su, en su propia orma eh, un derecho que se torna derecho, que se torna como todo derecho universal, que es el derecho a la educación, que es allí a donde se va a poner en juego. A mí me parece sumamente interesante poder eh, tener una mirada de la escuela, eh, que eh, que, que muchos de nosotros tomamos de Justa Espeleta y Delcy Rockwell, que muestran a la escuela no como, una, como un aparato monolítico de, de imposición de significados sino como un ámbito de disputa, eh, por supuesto de disputa desigual, eh, este, en el que eh, los sectores subalternos, los sectores este, populares, se apropian ¿no? de muchas de las cuestiones que son valoradas y necesarias para vivir en estas sociedades eh, de, de manera, digamos, reelaborada, como por ejemplo la alfabetización, la posibilidad de acceso al cálculo, y una cantidad digamos de este, contenidos curriculares que ellas plantean como, un como uno de los mecanismos que los sectores subalternos digamos toman en la escuela para sí, este, y, y, y entonces hablan de este mecanismo de, de apropiación. Me parece que es muy importante para mirar digamos la escena completa dentro de eh, los estados que también son relaciones sociales en donde el poder se juega de manera eh, no solamente unilineal, sí asimétrica, pero también dialéctica. Entonces, este, en este escenario que va transcurriendo, que tiene una dinámica, tal como planteaba Jonás hace... Un ratito, eh, a partir de fines del, del siglo pasado, el neoliberalismo empieza a, a, a desarrollar un trabajo que desestructura mucho de lo que viene siendo, por lo menos en la sociedad argentina, creo que en parte de Latinoamérica también, ¿no? Uruguay también es un fiel reflejo de lo que significa la constitución del derecho a la educación como tal, en términos casi universales, este, y donde incluso tenemos universidades que también son públicas y gratuitas, eh, pero el neoliberalismo viene, digamos, a, a, de, de alguna manera a poner en tela de juicio esto, a eh, poner en duda que la educación sea un derecho, en tornarlo, en tornarlo efectivamente en una mercancía, en encontrar mecanismos de mercantilización y de privatización de lo educativo, eh, en, eh, bueno, eh, cuando algo se compra y se vende deja de ser un derecho, ¿no? Cuando algo no es parte de lo que todos compartimos porque nos, porque, este, eh, nos corresponde y, y depende de cuánto tenemos para acceder, deja de ser un derecho para pasar entonces a ser una mercancía y un privilegio en todo caso, o por lo menos la calidad de aquello que accedemos también tendrá que ver con... Este, las posibilidades de, de compra que tenemos. ¿no? Eh, me parece que es bien interesante ver cómo, más allá digamos, de todo el trabajo digamos, de, de, de la pedagogía de, li, de la liberación desde los años 70, una respuesta fuerte de los movimientos populares eh, a, precisamente al neoliberalismo fue y es algo que lo hicieron en varios planos, pero en el plano educativo también, los movimientos populares lo que hacen es reponer aquello que les, de lo que el Estado se corre, no? reponer eh, en tanto posibilidad, en principio para sus miembros, aquello que eh, el Estado deja de garantizar. Y los movimientos populares, creo que en, en muchos lugares de Latinoamérica y en Argentina fuertemente, lo que hicieron fue efectivamente eso, ocuparse de la educación de lo que no se ocupaba el Estado, llegar con la educación a resolver situaciones de las que el Estado no llegaba. ¿no? Y eh, digo, más allá de, de, de cuál sea, digamos, la historia, me parece que hay dos grandes eh, características que todas las versiones educativas de los movimientos populares eh, tienen eh, y que hay que poder como... Eh, mirar, me parecen que son bien interesantes, una es que ninguno de ellos se corre de la institucionalidad escolar. Todos los movimientos populares que eh, trabajan lo formativo y lo educativo desde el punto de vista de la reposición de ese derecho, lo hacen desde la escuela, desde la escolaridad. Por supuesto que las escuelas que inventan los movimientos populares no son las mismas que las escuelas públicas y oficiales, y van encontrando allí una cantidad de, eh, de, de situaciones que tienen que ver con cómo efectivamente se valoran las culturas de origen, con cómo se valoran las experiencias, cómo se valora el saber popular, cómo se lo problematiza, cómo además, de, digamos, explicitan con toda naturalidad aquello que, que Freire nos enseñó, y que es que toda educación es política, y le dan naturaleza política a todas las las escuelas digamos, que, que inventan, eh, y entonces justamente me parece que la segunda característica que eh, le ponen a sus escuelas los movimientos populares, es que precisamente también, haciendo eh, referencia a Rockwell y tomada a Rockwell por Bruno Baronet, que analiza digamos lo que, es la, la, lo que son las escuelas zapatistas, ¿no? los movimientos populares lo que hacen también es apropiarse de la escuela, pero desde el, punto de vista de, eh, digamos, desde el punto de vista de lo que nuestro maestro pedagogo latinoamericano digamos, puso sobre la mesa, desde el punto de vista de lo que es eh, lo que podríamos llamar la educación popular o la pedagogía de la liberación en sentido amplio, ¿no? sin entrar en, en las disquisiciones al, al respecto. Entonces, los movimientos populares hacen escuela y hacen educación popular al mismo tiempo. ¿no? Y nos muestran, ya lo va a contar Cristian, seguramente nos va a, a mostrar eh, qué significa ser escuela pública comunitaria, escuela pública popular, desde los movimientos populares, pero a mí me interesa, digamos, más allá de esto, eh, pensar ¿no? que si bien los movimientos populares reponen este derecho, esto no tiene alcance universal, es decir, no, tiene, to, no todos los pibes o las niñas o los este, jóvenes, digamos, que, que asisten a las escuelas de los movimientos populares, este, mejor dicho, sí todos ellos, pero todos ellos no son todes este, aquellos a los que puedes eh, llegar el derecho a la educación, a los que debería llegar el derecho a la educación y que sin embargo no llega. Entonces lo que, lo que me interesa aquí es hacer eje ¿no? en cómo se producen algunos procesos, disculpen la redundancia, algunos procesos de ósmosis entre esto que enseñan los movimientos populares en sus escuelas y las escuelas públicas estatales, y el propio Estado inclusive. ¿no? Entonces yo quisiera mencionar eh, rápidamente algunos... Eh, hitos, algunos elementos que nos permitan tampoco analizar lo que son estas escuelas públicas, pero sí mostrar a través de esto que hay procesos que por supuesto no son, como decíamos al principio, eh, no representan la democracia radical eh, que, de lo que significa tal vez un gobierno popular y revolucionario haciendo cargo, haciéndose cargo de un Estado y gestionando una Secretaría de Educación, pero sí este, nos muestran algunos procesos de democratización y de trabajo desde eh, la educación popular, que tornan efectivamente a la escuela pública eh, mucho más democrática y mucho más este, política, y mucho más crítica y mucho más interesante. Entonces, lo primero que quiero contar es el ejemplo del propio Estado argentino, en donde lo primero que se hace en el año 2006 cuando se, no, lo primero que se hace, no pero una de las cosas que en el año 2006 cuando se sanciona durante el kirchnerismo durante el primer kirchnerismo eh, la ley de educación nacional se eh, define un ámbito de gestión para la educación de los movimientos sociales que por su, igual de todas maneras nunca se terminó de reglamentar sobre todo en cada uno de los territorios provinciales y de las jurisdicciones, pero se reglamenta un ámbito de gestión que es el ámbito de la gestión social. Esa es una de, los, de, los, de las cuestiones que quería señalar. Por otro lado, me parece que es central el papel que muchos de los coordinadores y docentes de los movimientos populares, que de hecho son docentes de escuelas públicas, llevan a sus propias instituciones públicas y estatales, y que empiezan digamos, a romper eh, y a, a, a mirar las cosas con lo que van este, llevando de los propios movimientos populares y aquello que va nutriendo sus prácticas y sus experiencias en este, los movimientos populares y que, eh, por otro lado, eh, plasman en, en, en su práctica concreta en las, en las escuelas públicas estatales. Por otro lado, existen también, y esto me parece que que es, es también para pensar en esta posibilidad real, agrupamientos y colectivos de docentes, eh, que, eh, que son agrupamientos eh, sindicales, agrupamientos políticos, que tienen una mirada no solamente eh, sindical, sino que tienen una mirada fuertemente pedagógica, pero además territorial. Entonces, por ejemplo, se concentran para trabajar en determinados espacios, esto sucede, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se inscriben para trabajar en determinadas zonas geográficas que es donde están los sectores populares con, este, más concentrados, ¿no? Entonces, en las escuelas de esos distritos escolares se inscriben y van haciendo un trabajo colectivo en escuelas, en los territorios, con las familias, ¿no? Como una experiencia más. También me parece interesante eh, para tener en cuenta todo una un, eh, algo que es digamos de los, de los últimos 5, 6, 7, 8 años que es el surgimiento de profesorados populares también en barrios populares no que forman maestros y docentes maestras y docentes de esos barrios populares con reconocimiento no este, que pueden después este, ingresar a trabajar en las escuelas públicas. Entonces, para quienes no conozcan, digamos, nosotros en lugar de favelas tenemos nuestras villas de emergencia, nuestras villas miseria, este, bueno, allí existen, en varias de ellas, en dos de ellas concretamente, existen eh, profesorados con estas características que forman a maestras que son habitantes de esas villas, ¿Sí? de esos barrios populares, cuyos eh, títulos son de maestras, como el de cualquier otra maestra y maestro recibido en un instituto de formación docente, y que por lo tanto puede empezar a trabajar luego en las escuelas públicas. Eh, me parece que otra cuestión interesante para resaltar es el propio eh, currículum, y además la práctica y la, eh, el, la la forma digamos de encarar el trabajo de los docentes que, que trabajan en la formación docente, en los institutos de formación docente, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más conozco, pero este, no, no necesariamente solo aquí. Hay algunas reformas curriculares que permiten a estos institutos de formación docente desempeñar algunas... Eh, digamos, algunas prácticas y algunas experiencias que son de tono absolutamente crítico, que tienen que ver con la posibilidad de enseñanzas con didácticas específicas que miran la construcción del lenguaje, la construcción del número, la construcción, digamos, de una cantidad de nociones que tienen que ver con eh, lo que los pibes como procesos y las niñas como procesos van construyendo, este, y y que tienen un, un, una formación absolutamente crítica y que justamente por eso hay toda una lucha que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno neoliberal y conservador, precisamente eh, este, contra estos institutos de formación docente en la línea de eh, trabajar una formación docente universitaria, supuestamente jerarquizada, etcétera pero que en realidad lo que hace es transformar a los docentes también en emprendedores eh, y bueno, y, este, y estos son como algunas de las, digamos, de las marcas que, que podemos plantear en este sentido. Yo también para cerrar, porque supongo que estoy en tiempo, ¿no? ¿Sí? Este, quería decir que, que estos son, lo, lo, digamos, reiterar algo, ¿no? estos son algunos hitos en una dinámica de disputa permanente, que eh, pretende, digamos, mostrar, por lo menos en mi eh, eh, discurso, digamos aquí, que hay una disputa permanente porque la escuela pública pueda ser una escuela popular, ¿no? La escuela estatal pública pueda hacer que, que nuestro país además es laica, es obligatoria, es a donde están todos los niños, etcétera, pueda, este, pasar a ser efectivamente una escuela popular. ¿No? y que hoy eh, se torna como esto central y mucho más importante que nunca, porque eh, la educación, tal como planteaba Jonás, es, eh, se, se ha tornado, digamos, ya no solamente el instrumento ¿no? De, este, eh, que se usa para hegemonizar o para reproducir, etcétera, sino que además es... Eh, eh, discursivamente objeto, ¿no? y conceptualmente hoy es eh, objeto de, eh, de, de disputa también. ¿no? Entonces es central el trabajo que hagamos en relación con cómo se juega el derecho a la educación en la escuela pública, no solamente que se juegue el derecho a la educación, sino de qué manera digamos, apelando a la educación popular y a los postulados freireanos, escuela, se juega el derecho a la educación en la escuela pública, para que sea efectivamente una escuela popular, democrática, que garantice el derecho a la educación en todo sentido. Bueno, cierro, hay muchas más cosas como para comentar, pero cierro regondeando así, eh, para poder escuchar la experiencia de Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Sani. También muy interesante y muy en línea, con Jonás y seguramente también con Cristian, entonces ahora le, le damos la palabra a Cristian Olivares Gatica, él es docente y educador popular, académico del Departamento de Educación Básica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, eh, bueno integrante del Grupo de Trabajo de Educación Popular y Pedagogías Críticas, y educador popular de la Escuela Pública Comunitaria del Barrio Franklin. E integrante de la vocería de la Coordinadora por un Barrio Digno Intercultural. Te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Eh, como siempre, un gusto estar aquí participando de estos diálogos, de estos espacios, sobre todo en este mes de octubre, que ya en nuestro país estamos a puertas de cumplir dos años desde que se inició la revuelta popular y en un contexto latinoamericano y mundial, ¿cierto?, que la, la, la lucha de clases también se empieza a, a agudizar y, y con eso también la violencia. Entonces, por tanto, estos espacios sin duda hay que también entenderlos como espacios para ir refortaleciendo nuestras lucha nuestras defensa nuestras construcciones, nuestras resistencias para reexistir. Desde allí, eh, entonces, bueno, la presentación que vengo a desarrollar ahora va muy en la línea de Jonás y Anaí, así que le agradezco muchísimo porque paso más rápido ciertas cosas. Eh, la verdad es que tiene una presentación también para mostrar más esquemáticamente los planteamientos y, la, y las imágenes, sobre todo, para que se conozca la experiencia, pero bueno, el Internet no necesariamente nos acompaña. Así que, bueno, trataré de ser lo más esquemático posible. Lo que voy a trabajar en esta oportunidad ya entrar en, en, a lo mejor en puntualizar en una primera parte cómo se entiende la escuela pública popular a modo de después cómo trabajar eso o cómo lo trabajamos en la escuela pública comunitaria. Primero, un primer, como un primer marco es comprender de que entendemos, como ya explicó muy bien Jonás, que la Escuela Pública Popular, si bien eh, acuñada por Freire, pero también acuñada por toda la gestión que, que se vincula también al PT en Brasil y a los movimientos populares que acompañaron la Secretaría de Educación Municipal de Sao Paulo, ¿cierto?, desde ahí, para quienes no se quieran interiorizar en estos temas, hay dos textos que recomendamos, ¿no? Que es la entrevista que se transcrita, que se llama Proyecto Pedagógico, que está publicada en, en el libro de la Educación en la Ciudad de Paulo Freire. Y otro que me parece que es clave también y que complementa esta perspectiva, el texto de Gadotti, que se llama Escuela Pública Popular, publicado en el texto Educación Popular, Crisis y Perspectivas del 93. ¿Por qué hago esta contextualización? Porque considero que entendiendo que la escuela pública popular no es un invento de Freire propiamente tal, sino que es una construcción colectiva de varias organizaciones, considero que estas perspectivas de Gadotti y Freire son complementarias, por lo tanto, a lo mejor comprender cómo se entiende desde ambos autores, para después ver lo que vamos a presentar, es clave. Lo primero es Gadotti. Gadotti señala que la escuela pública popular no es la escuela pública burguesa, sino que una escuela pública creada y sostenida por el Estado, pero autogobernada, es decir, bajo el control de la sociedad civil, lo que llama una escuela, publica, una escuela única popular. Esa, esa perspectiva de una escuela como, eh, pública con dimensión estatal y con gestión comunitaria, autocontrol comunitario, autogestión, como se le quiera llamar, sin duda, no es una perspectiva tampoco de Gadotti, y tampoco solamente de ellos, son parte de las tradiciones de la lucha de los pueblos de la educación. Solo por mencionar el caso chileno, porque a de una construcción de 30 años de experiencia, más o menos, entre a fines de mi, del siglo XIX e inicios del XX, en el año 1925 se construye la primera asamblea constituyente en el país, levantada desde las trabajadoras y los trabajadores, que evidentemente no fue validada a nivel institucional, pero que ahí ya definen los movimientos populares de aquel entonces una educación financiada por el Estado bajo el control de las comunidades. Entonces, digo, es, una, es que primero comprender que esto es una perspectiva amplia de lucha, de sin duda, de varias experiencias en nuestra América, en esta allá en nuestra patria grande, ¿no? Volviendo a Gadotti, el modelo escolar de la escuela pública popular, es eh, donde, en definitiva, el Estado asume una responsabilidad activa en la educación, en el sentido de garantizar la gratuidad la nivel la universalidad en todos los niveles, eh, para garantizar una enseñanza democrática y popular, con una administración crítica, creativa y autónoma, desde por parte de la sociedad civil, que en definitiva, en términos gramscianos, implicaría la hegemonía de la población. Desde ahí, eh, según Gadotti, hay tres puntos claves que, que implican comprender la escuela pública popular. Lo primero es que la educación no puede ser objeto de lucro, lo cual ya muy bien describió Anaí, entonces no voy a, a, a profundizar en eso, ¿no? Un segundo punto es que la, es reconocer que la escuela está inserta en un contexto de lucha, es decir, cada escuela es una versión local de un movimiento histórico social más amplio, en donde la disputa central está en cómo volver popular lo público, y en definitiva cómo de insertar lo popular dentro del interés nacional, entendiendo que lo comunitario y lo popular eh, como signo que anuncia, eh, es un signo que anuncia una nueva voluntad política que reubica el Estado, en, fun en función al servicio de la población y no al revés. Un tercer elemento es considerar la escuela efectivamente como un espacio privilegiado de lucha, pero también para que la clase trabajadora pueda desarrollar, podamos desarrollar nuestra cultura, desarrollar nuestros intereses y prepararnos intelectualmente para el desafío de dejar de ser gobernados, gobernades, a pasar a ser gobernantes, autogobernados, ¿cierto? En ese contexto, la que es algo que es fundamental en la discusión que estamos dando y que para que eso ocurra, implica que el profesorado se convierta en educador popular. Desde ahí rompemos la, la frontera entre que la educación popular está fuera del institucional, sino que como docentes nos comportamos como educadores populares, es decir, desarrollamos una educación para nuestra propia liberación. Desde ahí, una educación basada en los intereses de la mayoría implica asumir entonces que la conquista de una escuela pública es la única posibilidad para que las clases populares que no tienen acceso a ella puedan podamos accedir, acceder y superar, por lo tanto, definitivamente la política educacional de la dictadura, tanto en gran parte de América Latina, por supuesto también en Chile, que es combatir la, la privatización, la privatización del sistema escolar. En ese sentido, un punto clave que quisiera destacar aquí, a lo mejor para la discusión, es que efectivamente no, no, no, se, no se puede desarrollar un proceso de democratización social en base a la propiedad privada, en base a la educación privada, sino que es en base al espacio público. Pero ese, public, pero ese espacio público no eh, direccionado verticalmente desde el Estado hacia abajo, sino que construido comunitariamente desde abajo hacia arriba. Un cuarto punto que plantea Agadotti tiene que ver con la problemática de la escuela pública, no es solo el acceso y la permanencia, sino qué tipo de escuela se quiere. Y desde allí la importancia de la construcción comunitaria, de lo que ya lo explicó muy bien Jornal, ¿no? De la participación deliberativa, de los espacios de trabajo, que la comunidad decida sobre su propia educación, etc. Como un quinto elemento es la articulación, educación, trabajo, que también generalmente aparece disociada de esta discusión, pero tiene que ver con que tanto para el profesorado, para los trabajadores, trabajadores de la educación, como para el propio estudiantado, el trabajo y la recreación debieran estar unidos como articula articuladas. Por ejemplo, incluso propone que el trabajo infantil debiera existir en la escuela, pero superando la dicotomía trabajo manual intelectual, educación formal, no formal, es decir, en términos de manacorda a partir de los planteamientos de Marx, impulsa una, una educación omnilateral que eh, apunte la, al desarrollo integral del ser humano. Si el trabajo infantil no está articulado a la dimensión formativa, no debiera existir pero sí lo instala como un punto de discusión que concuerdo, que creo que hoy en día concuerda con varias perspectivas que hoy día abordan en la crítica del adultocentrismo. Un sexto y último punto significa que para construir esta escuela pública popular es necesario articular las fuerzas que hayan luchado por una educación igualitaria, democrática y de buena calidad, como le llama, y que es el movimiento que va en la defensa de la educación pública, que generalmente ha estado dedicado a la educación escolar formal, pero también el movimiento por, la, por una educación popular, generalmente vinculado al espacio extraescolar, de formación de jóvenes y de educación para personas jóvenes y adultas, y la estrategia necesaria para, para garantizar ese éxito. En este caso, haciendo una síntesis, se rescata que la calidad de una escuela debe ser controlada por la comunidad, eso en términos de agadote. Segundo, que se rescata la autonomía, pero pero de cada escuela en su sentido político y económico, es decir, en la capacidad de decidir, dirigir, controlar y por lo tanto de autogobernarse. Es una autonomía con Estado, en el sentido de que se garantice las condiciones legales, administrativa, económica y pedagógicas necesarias para que ello ocurra. ¿Por qué? Porque autonomía o escuela popular no puede significar que sea una escuela pobre, abandonada eh, o, o con miseria. Y por último, la escuela, por tanto, la escuela pública popular tiene un carácter de clase, un carácter popular, porque no es la escuela pública burguesa, sino que implica una nueva concepción de educación, donde la, donde la escuela, los procesos de apropiación de conocimiento no son de, de carácter individual, sino que lo que se busca es generar un conocimiento alternativo ligado, como dice Gadotti, a una nueva calidad de vida, que busca el refuerzo de la solidaridad de clase, es decir, una sociedad construida desde el pueblo, para la construcción de toda la sociedad. Con Freire, complementando este planteamiento, se sostiene como ya bien se explicó que todo proyecto político pedagógico tiene un carácter, perdón, tiene un carácter político e ideológico. La escuela pública popular, por tanto, busca la emancipación de todas las formas de opresión, explotación y exclusión social. Y esto no será un actor voluntarista de ninguna autoridad política e institucional, dando a entender que es solo el pueblo organizado quien puede construir una nueva educación. Y un punto clave que dentro de lo que instala Freire también es la formación permanente de la educadora y los educadores. en La lógica de convencer y no imponer, permitir con ello una forma de más abierta de pensar eh, la relación con los educandos y superar ciertos equívocos que obstaculizan esta, esta propuesta político-pedagógica. Y aquí Freire señala una discusión central y que es la, que es la reformulación curricular. Es decir, todo lo referido a los contenidos, ¿no? ¿Qué en favor de qué? ¿De quién? ¿Contra qué? ¿Contra quiénes? ¿Cómo enseñarlo ¿A quiénes se enseñará? Y, y además, ¿cómo se define la organización de contenidos programático En donde Freire plantea con claridad que no es solamente la noción de, para plantear un contraste, ¿no? De la, de la comunidad escolar entendida como estudiantes, sus familias y las trabajadoras los trabajadores de la educación, sino que en clave de comunidad educativa, es decir, estudiantes, sus familias, las trabajadoras los trabajadores de la educación, los movimientos y la organización popular, incluyendo incluso, podríamos decir, a las vecinas y los vecinos que, se, que circulan también dentro de la escuela. Esta reformulación curricular tiene que ser democratizadora en el sentido de que sea construida y conducida democráticamente, mediante el diálogo abierto y valiente, le dice Freire, respetando la igualdad y la dignidad de las personas. E incluso en esta entrevista en un momento le preguntan ya, ¿pero qué pasa si hay quienes plantean una opción distinta? Él dice, bueno, eso se desarrolla mediante el diálogo abierto, en donde nosotras, nosotros, bueno, no dice nosotros, pues él dice nosotros, como parte de la autoridad política e institucional, eh, nos hacemos parte también de la, discus de la discusión. Desde ahí, la reformulación curricular implica por tanto también creación de espacios de diálogo abierto y deliberativo, el derecho a aprender todos los contenidos necesarios y no solo los de carácter burgués o, o populares, sino que todos eso, basado en la, el avance científico y pedagógico y en el reconocimiento y valoración de los saberes de clase y el lenguaje popular, ¿cierto?, y además, respetar todas las formas de estar siendo del estudiantado, patrones culturales, valores, sabiduría, su lenguaje, y por lo tanto la escuela, al incluir al pueblo en su construcción, vestirla de pueblo, como diría el chía a lo mejor, es en definitiva que esa escuela se vuelve popular y se vuelve una escuela humilde, y, y debiera generar por tanto las condiciones necesarias para que el estudiantado aprenda, crea, se arriegue, y crezca y desarrolle todo lo que quiere aprender. En ese caso, entonces, en síntesis, desde lo planteado tanto por Gadotti y por Freire, podemos decir, y que él también es parte de lo que tomamos como escuela pública comunitaria. Una escuela pública popular implica, por tanto, entonces, defender, fortalecer y resignificar la educación pública desde y hacia una integral perspectiva emancipatoria. Segundo, el resultado de las luchas populares por construir una sociedad donde las comunidades sean protagonistas de su propio proceso de liberación. Tercero, implica o requiere un trabajo articulado entre diferentes actores y actrices sociales en función de una perspectiva político pedagógica propia, vinculada a la lucha a la lucha social en sus diferentes escalas, no solo la local, no solo lo que yo hago en mi barrio, en mi población, en mi villa, etcétera, sino que debe escala comunal, plurinacional, incluso regional si es posible, donde las organizaciones de docentes, educadores y educadores populares, trabajadores y trabajadores de la educación Junto a las comunidades educativas, más allá de la escuela, tienen un papel central en la construcción de una nueva escuela en una nueva sociedad. Y por último, y eso no lo dice explícitamente, pero uno lo puede entender en el contexto en el cual se escribe, que esa, esa construcción está condicionada por las correlaciones de fuerza establecidas en una determinada sociedad. Es decir, nosotras en Chile hoy en día no podemos tomar el mismo planteamiento que hizo Freire y que hizo Gadotti y plantearlo como un manual sobre cómo desarrollarlo acá porque indudablemente las correlaciones de fuerza son distintas a las que tenemos hoy en el Santiago neoliberal que las que tuvieron los compañeros en su momento. ¿no? Ahora, esto, cómo lo trabajamos, lo voy a hacer bien en, bien en síntesis por el tiempo, en la Escuela Pública Comunitaria del Barrio Franklin. Primero, esto es, una, esto es una experiencia que nace como proyecto el año 2011 en el calor de las movilizaciones que se desarrollaron en aquella época en nuestro país. Particularmente busca esta misma definición de financiamiento estatal bajo control comunitario en una lógica también de, que, de integrar eh, con el tiempo, no, esto fue un planteamiento que desarrollamos con el tiempo, integrar la dimensión educativa de las organizaciones populares en el sistema de educación pública puesto que nuestro objetivo es ese, es defender, fortalecer y resignificar la educación pública en una perspectiva emancipatoria. Desde allí buscamos entonces, el, para hacer eso, hacerlo, pero desde el trabajo comunitario, territorial y popular. Esa es nuestra perspectiva de construcción de trabajo. Desde allí hasta ahora, en agosto, cumplimos 10 años de trabajo eh, y entre eso, entre varias cosas que se podrían señalar, eh, señalamos que una de las cosas importantes que hemos establecido ha sido la reconstrucción curricular. Eh, en el sentido de que justamente tomando los planteamientos, dame esta bibliografía por si alguien quiere profundizar en ello, el capítulo 3 de la pedagogía del oprimido, de los temas generadores, nuestra interpretación de ese, de, de ese planteamiento tiene que ver con que no, eh, y basado en la metodología dialéctica de la educación popular, tratamos de invertir la lógica de la escuela moderna. Es decir, la escuela plantea como punto de partida que para comprender la realidad hay que partir desde la asignatura, entonces el profesor nos distribuye matemáticas, historia, filosofía, lenguaje, etcétera como si la realidad pareciera eh, fragmentada y por lo tanto nuestro punto de partida para entender la realidad es la abstracción y no es la realidad y desde allí por tanto, vamos tanto nos vamos a organizar nuestra escuela así y vamos a organizarlo en base a temas generadores. Entonces en, en la asamblea comunitaria que donde se expresa el poder colectivo, comunitario, territorial y popular en nuestra escuela, definimos colectivamente de manera, anual, de manera anual cuáles son los temas generadores a trabajar durante el año. Y así, por ejemplo, uno de los, uno de los módulos en los cuales yo he participado junto a otros compañeros, el módulo de la, la vivienda y la lucha social. Algo así era el nombre, no me acuerdo muy bien, pero era algo así. Y en ese módulo, no sé, en cada clase, eh, en función de la necesidad y los objetivos que tuviéramos para desarrollar los módulos, es que en una clase trabajamos eh, lenguaje, comunicación, geografía, historia y filosofía. En otra clase trabajamos economía política, eh, geografía e eh, historia de los pobladores, etc. Y en base a eso y como producto de ese trabajo, estaba articulado una de las luchas que estamos dando en el terreno, perdón, en el territorio en el que estamos trabajando aquí, el barrio Franklin un barrio de un sector muy popular de Santiago, el, la periferia de la comuna de Santiago, el, hacia el sur, eh, en donde efectivamente hay un terreno que estaba baldío, y que como escuela fuimos a trabajar allá y nos sumamos a la organización de lo, de lo, del territorio, Junta Vecinal, Comité de Vivienda, Movimiento poblador y Pobladores de Vivienda Digna, la Radio Franklin, sindicatos y asociaciones de comerciantes, de trabajadores y trabajadores independientes de allá, y en conjunto definimos que vamos a disputar el barrio para recuperarlo para la comunidad con el objetivo de dignificar nuestra vida. En ese, ese significado, ¿cómo lo hacemos? Es construir nuestro inédito viable, que es un barrio digno intercultural. Ese barrio digno intercultural que nació a partir también de este módulo, junto a diagnósticos participativos, reuniones, asambleas, sin fin de actividades que hemos desarrollado en estos años, implica la construcción de un barrio con viviendas sociales, y con un establecimiento de educación pública, comunitaria y popular, reconocida y financiada por el Estado y bajo el control de las comunidades. Esa es la perspectiva de lucha, donde además el espacio de salud del barrio, o sea a su vez la enfermería de la escuela, el espacio deportivo del barrio, o sea a su vez el espacio deportivo de la escuela, la biblioteca pública de la escuela, sea la public, la escuela, la, el espacio público del barrio, eh, sea un teatro que también queremos recuperar, que está abandonado, recuperarlo para que también sea parte del, del espacio y a su vez, tengo una parte productiva y económica del barrio para que articulemos entonces lo que es vivienda, educación, salud, trabajo, deporte, cultura. Y con eso creemos, nuestra propuesta es que con eso vamos a construir una vida digna y por eso es un barrio digno intercultural, porque además es una realidad con, alto, con alta población migrante. Desde allí entonces, eh, es inédito viable que queremos construir, y de ahí termino con con decir cinco desafíos que nos planteamos para esta construcción de Escuela Pública Popular, en clave Freire-Gadotti, o en clave de Escuela Pública Comunitaria, como la hacemos acá. El primer desafío es que entendemos que esa lucha no es una lucha solo de la coordinadora territorial que articula todas estas organizaciones locales, sino que, de que el desafío mayor es cómo esta, esta lucha es tomada por el resto de las organizaciones del pueblo. Y hacia allá vamos, y hacia allá empezamos esa lucha... El día de la, el, la segunda conmemoración del Día de la Dignidad Barrial, que es un hito que, que creamos como, como barrio, como organizaciones, en donde aquí también Mercedes y Anaí nos colaboraron con un maravilloso saludo, que las vecinas la escucharon y se pusieron muy contentas de haber recibido ese mensaje y les aprovecho de agradecer muchas, muchas gracias por toda la fuerza que nos, nos ayudado a generar eso. Porque se ven que no son parte de una lucha solo del territorio, sino que es de América Latina. Un segundo desafío es que efectivamente se logre, porque ahora estamos disputando la política institucional después de 10 años de trabajo y hay muchas cosas que hay que resolver y en el camino se nos puede caer, entonces estamos constantemente retejiendo el vínculo social, fortaleciéndolo para avanzar en ello. Un tercer desafío es que bajo la institucionalidad política actual, si esta escuela nace, no sería una escuela pública comunitaria, porque en nuestro sistema actual existe lo público o lo privado, y nosotros no somos eso, nuestra propiedad de la escuela no es privada, es comunitaria. Y desde allí tampoco somos pública estatal ni tampoco particular subvencionadas. Somos públicas comunitaria y es una lucha que es quedar a nivel político e institucional y para eso solo el pueblo puede generar esos cambios. Un cuarto, un cuarto desafío que estamos teniendo, pero permanentemente y no se nos va, pero no sabemos todavía del todo cómo resolverlo, es la formación del educador y educadoras populares y del profesorado en general, que no solo a nivel local, sino que además a nivel de organización popular de docentes y educadores populares, y también a nivel de formación inicial docente. ¿Cómo, tra ¿Cómo trabajamos esto en la universidad de formación pedagógica? ¿Cómo levantamos espacios de vinculación con organizaciones populares? ¿Cómo hacemos que definitivamente las organizaciones populares disputen espacios de la universidad pública para que abran espacios de formación desde nuestra perspectiva emancipatoria, para formarnos en esta perspectiva un desafío que estamos tratando de desarrollar? Y que hemos tenido experiencias, pero no dan el tiempo para explicarlas, ¿cierto? Y por último, es lo que plantea Gadotti, y que lo voy a leer explícitamente, y que dice: Un programa de educación popular en la escuela pública no puede alcanzar su cometido si no responde primero a las siguientes preguntas: ¿Cómo interesar a los padres y a la comunidad? ¿Cómo hacer para que dicha comunidad, interna y externa, la comunidad educativa, asuma el proyecto colectivamente? Cómo enfrentar la cuestión de la deserción y la discriminación de estudiantes de los sectores populares. En ese camino nosotros evidentemente no tenemos resuelta esa pregunta hasta que de verdad la hagamos, pero al menos nuestra única claridad en eso es que tiene que ser mediante la participación de bases de la comunidad, en este caso de los comités de vivienda, de los comerciantes, de las vecinas de los barrios, de las juntas de vecinos, etcétera, definir cómo vamos como escuela concientizarnos, concienciarnos y politizarnos desde la base. Y eso significa asumir al barrio digno intercultural como nuestra gigantesca escuela al decir del Che y entender la escuela pública comunitaria de ese barrio como el espacio de escolarización popular articulado a los procesos de educación popular que se desarrollan a nivel de barrio. Y ese es un poco el desafío que tenemos, esa es la construcción que tenemos y desde ahí todo lo que nos pudieran retroalimentar, apoyar y ayudar en esa lucha bien recibido será por nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Eh, bueno, ahora si les parece, vamos a abrir muy cortito a algunas preguntas, se las voy a ir leyendo y bueno, nos damos nada, intervenciones de cinco minutos tal vez eh, para poder responder. Para Jonás, más allá del comentario de Diana de Borges, que vos viste que era más un comentario, eh, es algo que quieras retomar algo de eso, Alessandra Bernardes pregunta: ¿Cuáles son los enlaces, nexos entre neoliberalismo y neoconservadurismo hoy en Brasil? ¿Y cuáles son las implicaciones de esas relaciones para la popularización de la educación pública? Después, para, para Nahí, Manuel Arango preguntaba. ¿Por qué la escuela pública, si nace de una visión estatal, y por ende de poder, tiene la porosidad que una escuela privada no tendría en poder desarrollar acciones de educación popular en su interior? Tiene que ver también con algo que vos dijiste, Cristian, respecto a lo privado, ¿no? Así que tal vez si sí querés tomar ahí. Y la segunda sería, para Nay, ¿Cuáles son los componentes que debería tener la escuela pública para ser popular? Bueno hay cuestiones que ya fueron saliendo, y para um, Cristian, Alexis Oviedo, ¿Cómo enfocar una escuela pública y popular en el contexto de globalización y con un fuerte predominio de redes sociales y tics? Bruno Hernández, en torno a la formación docente y sus posibilidades de la educación popular, ¿Qué experiencias existen de procesos de educación popular con fuerte autonomía de educadoras y educadores? en donde los docentes se convierten en educadores populares. ¿Qué complejidades técnicas y ético-políticas implica este proceso de transformación? Esto era el contexto de una educación popular desarrollada en la educación pública. Y la última pregunta es por la cuestión de género. ¿Cómo permea la propuesta de la escuela pública popular? Bueno, les doy la palabra, si quieren, en el mismo orden de las intervenciones. Ok, graças, Mercedes. E, bom, essa última parte eu vou falar em português. A pergunta veio, acho que a Alessandra Bernardes, né, e a Eliana são as duas brasileiras. Eu também sou brasileiro. E acho que é importante também a gente falar e ouvir português nesses espaços latino-americanos, né? E romper um pouco, superar a barreira linguística que né, acaba afastando o Brasil um pouco dos espaços latino-americanos, na minha opinião. É, bom, Liana, eu comentei um pouco né, durante a minha fala, aqui, bacana que você está aqui. É, a, o Pedro, pontual, também é do nosso GT e é um privilégio poder fazer essas reflexões com vocês que participaram, né, lideraram é, esses processos. A gente, Eu falo né, na, com a humildade de alguém que se interessa e pesquisa é, e se inspira. É, por essas práticas mas é, eu acho que você falando sobre todos esses outros movas um pouco corrobora essa essa ideia da potência que é essa articulação entre o estado e a, e os movimentos né que foi formulada ali naquele contexto né daquele daquele momento do PT e naquela na, naquela prefeitura nas prefeituras de São Paulo e de Porto Alegre, são grandes inspirações e continuam sendo inspirações para pensar a articulação entre o Estado e, e os movimentos. Né? Agora, a, a pergunta da Alessandra, acho interessante, né? quais são os enlaces entre neoliberalismo e neoconservadorismo hoje no Brasil? A minha hipótese é que é justamente o que une eles hoje é, entre outras coisas, um ataque à escola pública o neoliberalismo a gente sabe ele é caracterizado por esses ataques à escola pública a, a todos os serviços públicos né transforma os direitos em, é, em serviços né transforma os direitos em mercadorias para privatizar então que o neoliberalismo ataca a escola a gente já já sabe e me parece que nessa casamento nefasto né entre neoliberalismo e neoconservadorismo que a gente vive hoje aqui no Brasil É a, gente, a, é a escola que está no, no alvo, porque, como eu disse, o neoconservadorismo está atacando os professores com escola sem partido, está atacando a escola com, com homeschooling e com militarização. Então, justamente onde reside o a, a dimensão pública da escola, que é na convivência com a, a, a alteridade, que é na possibilidade de pensamento e de construção de, uma, de, um, de práticas emancipatórias, Então, eu acho que é aí que o neoconservadorismo está atacando. Então, me parece que o, um dos enlaces que talvez para o nosso debate aqui seja o mais crítico entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo seja o ataque à escola pública. Então, a implicação disso para a popularização da educação pública é catastrófica, né? justamente o contrário. E não me parece casual que foi no, seja no momento em que a escola pública brasileira finalmente, a escola primária, se universalizou, ou quase chegou a 98% né, de alcance, que começam a surgir esses movimentos de ataque à escola pública. Não me parece casual também que é no momento em que surge uma lei como a 10.639, que obriga né, a questão é, da, da cultura e história afro-brasileira e indígena nas escolas, que começa a aparecer, que é o germe da escola sem partido. Então, me parece que, que é isso. Assim, nesse momento, infelizmente, a escola é um dos pontos de enlace. Porque o um liberalismo clássico pensa que se você não está incomodando o outro, não tem problema, faz o que você quiser. Né? Agora, esse neoliberalismo associado com o neoconservadorismo é, é, é o que a gente está vivendo, que é uma experiência muito próxima da, do fascismo, né? que é a do Brasil. Isso e é um comentário muito rápido, fiquei muito feliz de ouvir a Anaí falando sobre essa Os movimentos populares criam escolas, né? eles inventam formas distintas, mas não abrem mão da forma escola. Muito interessante. Né? E no contexto da pandemia, agora é interessante ver como todo mundo está desejando escola né? e valorizando a escola e querendo voltar para a escola. Né? Então, interessante essa reflexão e muito legal também a parte do, do Christian, muito rápido, né? defender, fortalecer e ressignificar a escola pública em perspectiva emancipatória. Estou aqui anotando e fica registrado né? como nossa luta compartilhada. É isso, muito obrigado pela oportunidade, a gente continua nos próximos encontros. Más. Bueno, eh, ¿Por qué eh, la escuela pública estatal tiene la porosidad que la escuela privada no tiene? Bueno, básicamente porque eh, el, la escuela pública estatal forma parte de un Estado que, a mi criterio, y desde, un, desde una postura muy gramsciana, es precisamente una relación social eh, en, donde, en, donde lo que es, eh, en donde estamos todos, en, donde estamos to digamos, en distintas correlaciones de fuerzas, estamos todas las clases allí disputando este, y, en, y en relación permanente, digamos, ¿no? Mientras que una escuela privada, eh, que también está dentro de ese estado y tiene este, la cuestión de la disputa de todas maneras, la escuela privada tiene propietarios. ¿sí? Tiene propietarios que le ponen, digamos, allí la educación es mercancía. Allí la educación se compra y se vende, y, y la educación tiene dueños que, eh, este, que definen cuáles son los direccionamientos que le dan a lo curricular, a lo vincular, etcétera, dentro de esa escuela privada. Entonces, eh, si hay un maestro, por ejemplo, o una maestra que definen porque tienen eh, porque trabajan en otros ámbitos y vienen con ideas renovadas etcétera y las ponen en marcha este es probable que los dueños de la escuela le digan no así no este en la escuela pública hay otra posibilidad eh, de a pesar de todo digamos ahí y de las normativas y de las burocracias hay, eh, como quien preguntó lo definió muy bien, hay otra posibilidad de porosidad, hay otra posibilidad de osmosis, hay otra posibilidad de trabajo, precisamente para, para los maestres, para los docentes. Y en cuanto a los componentes, no sé si, si está claro, pero me parece que es eh, básicamente por ahí. Y en cuanto a los componentes, quiero decir dos cosas, digamos. Por un lado, eh, o, o por una línea, me parece que los componentes de una escuela... Eh, pública popular son, de alguna manera, los que Cristian señaló, este, desde Gadotti y desde, y, desde, y desde Freire, solo que yo lo que estoy trayendo es un, proce es un proceso, una dinámica, en la que eh, no hay, digamos, ni, ni un Estado eh, eh, popular, digamos, como, como la Secretaría de Educación de San Pablo con Freire, digamos, y San Pablo con la gobernación de, de Luisa Arundina, eh, ni eh, una escuela que no tiene origen estatal, sino que es, uno, digamos, como hay una dinámica de la escuela pública estatal, que va encontrando modos de ir transitando transformaciones, de ir transitando este, procesos que la tornen lo más eh, popular y democrática posible. Y en este sentido creo, y aquí viene la otra línea, que... Eh, si hay algo que pone a, a las escuelas en estas condiciones, son las rupturas que se hagan de aquello que la escuela moderna ¿no? trabajó como, este, como sus bases. ¿no? Por ejemplo, la graduación, por ejemplo, el espacio cerrado separado de lo comunitario, por ejemplo, eh, esta organización disciplinaria. Este, de la que hablaba Cristian, eh, separada de la realidad. Y, por ejemplo, y aquí retomo, digamos, lo más este, freiriano de la cuestión, eh, la, la recuperación de los saberes populares, la recuperación de las experiencias populares de origen y la posibilidad de valoración, de, no, no la recuperación en términos didácticos, sino la valoración real, digamos, de... esos saberes. Y en este sentido, creo que ahí se, digamos, yo creo que Freire es uno de los pedagogos que hackea, a, eh, digamos, lo, eh, o, o por lo menos el, el, el único que yo creo que hackea eh, lo que tiene eh, de, de una de las cuestiones específicas que tiene la escuela moderna en tanto, este, digamos, en tanto moderna, en tanto colonial, en tanto capitalista, etcétera, que es precisamente la relación de poder que establece, no el poder en el saber del docente, este, y entonces allí, cuando se rompe ese vínculo de poder y de saber, y se valora eh, esta posibilidad de, eh, de que efectivamente todos aprendan y todos enseñen, no en condiciones de simetría, sino en condiciones de asimetría, de direccionalidad por parte del docente, de problematización por parte del docente, etcétera, pero que sí hay un saber que, puede, que, que es valorado, que el otro tiene, y que no está, por lo tanto, este, en, en condiciones de, de, de dominación respecto al saber del docente, bueno, entonces allí se rompe, me parece a mí, una de las características más fuertes de la escuela moderna. ¿no? Este, y se construye una, una escuela que tiene que ver con lo popular. Ese es, un, me parece a mí, un legado importantísimo de Freire, que hay para retomar en, en la escuela en la escuela pública, que tiene que ver con la dialogicidad, que tiene que ver con esta valoración de eh, los saberes populares. Digo, contesté como muy rápidamente, este, pero me parece que allí hay parte de, eh, de, de estos elementos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que en cuenta? planteando la cuestión no desde eh, un contenido puro de lo, que, de lo que es una escuela, sino de lo que de lo que son estos procesos de tornar a la escuela pública en una escuela popular que pueda garantizar desde el punto de vista más democrático posible el derecho a la educación, que es un derecho universal. ¿no? Y bueno, también, solo no voy a desarrollar muchas ideas, pero al menos plantear algunas cositas, ¿no? En torno a lo privado también, complementar de repente otra mirada también. Que si se, se, se está trabajando por condiciones laborales en un espacio particular privado, el objetivo es volver público ese espacio privado. Pues. Es la lógica de que las trabajadoras, y trabajadoras recuperen ese espacio, eh, se impulsen procesos de, de expropiación, de recuperación del sistema de educación pública, porque, por ejemplo, en Chile el 60% de los establecimientos escolares son privatizados. Claro. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Claro. Hay que avanzar. O sea, si el neoliberalismo es propio nuestra escuela pública, el pueblo tiene que avanzar a recuperar esa escuela y volver a hacerla pública. Desde ahí hay que construir, pensar en esa porosidad. Puesto que hoy en día el discurso del neoliberalismo, al menos en nuestro país, ¿cuál es? Que primero ya no somos trabajadores y trabajadores, sino que somos colaboradores. Que no, ya no hay despido, se desvincula la gente. Y que por lo tanto ahora somos todos comunidad, incluso en una, en una escuela particular, donde hay un patrón que vive a costa de mi trabajo y en donde esa persona, por mucha comunidad que me diga que seamos, me despide al final de año y después me quedo sin trabajo y sin seguridad laboral. Desde ahí, lo privado no es un espacio en sí de que hay, no haya que, que verlo, que no haya que abordarlo, sino que al contrario, hay que disputarlo y hacerlo público. Un, el punto referido a la, a la formación inicial docente, experiencia de educación popular, hay miles de cosas que se podría establecer, pero como tenemos poco tiempo, lo central para mí tiene que ver con que el, el profesorado, las trabajadoras y trabajadoras de la educación universitaria deben estar militando activamente en las organizaciones del pueblo. Sin eso, o sin vi, construir vinculaciones directas. Con ese tipo de organizaciones de manera permanente, constante, donde articulemos lo que el pueblo necesita que se trabaje en la universidad, en donde se construya eso, me parece que no se hace educación popular. Porque si no son puras construcciones individuales, de construcción alternativa, etc. Desde ahí es que algunos docentes que trabajamos en universidades sobre todo privadas, que estamos en esta perspectiva, es una centralidad. La Academia Militante tiene una articulación orgánica con la organización de los movimientos populares. Sin eso no hay educación popular en la universidad. Tercer punto, respecto a la cuestión de género, también podemos enfatizar miles de cosas, pero aquí lo, lo, clave, lo clave está en que cómo lo abordamos, lo abordamos a partir de nuestras, con, las condiciones concretas de nuestra realidad, de nuestro contexto. Y desde ahí, claro, pues sí si hay diferencias de género, de desigualdades de violencia, todo eso hay que abordarlo, pero ojo, no solo el género, es también la interculturalidad, es también el racismo, es también los procesos de... de hay ah, de, de explotación, etcétera, son miles de cosas. El tema que aquí, más que enfocar en un punto u otro, es saber cómo leemos la realidad de nuestra comunidad educativa real y cómo la escuela, a través de sus procesos educativos, se hace cargo de esas realidades, y no solo en un sentido abstracto de que mi pensamiento crítico puede desarrollar algo, sino cómo realmente la escuela contribuye a transformar materialmente la realidad. Y ese es un desafío a construir. Y podríamos conversar en otra oportunidad. Y por último... ¿Cómo enfocar una escuela pública popular en contextos de globalización y fuerte predominio de la red, Yo no le diría redes sociales, le llamaría redes virtuales. Eh, y las TICS, eh, lo primero ahí, insisto, podemos enfatizar mucho, pero a lo, a lo mejor lo central está en lo siguiente. Está ahí que primero tiene que ver con que la construcción es desde la comunidad. Pero esa construcción de la comunidad no se queda en lo local, sino que atraviesa la, multiplic la multiplicidad de escalas que se trabaja. Es decir, la realidad que vivimos en el barrio Franklin no corresponde solamente a la unidad, a las características propias del barrio Franklin, sino a lo que se construye a nivel comunal, a nivel regional, a nivel país, a nivel de varios, varios, varios elementos. Y de ahí, por tanto, las TIC pueden ser o no una herramienta, pueden serlo. Lo central no, no es el uso o no uso de TIC, lo central es cómo desarrollamos esos procesos de aprendizaje. Y si el capitalismo desarrolla una globalización del capital, esto lo aprendimos de, de compañera ahí del de Movimiento de Trabajadores y Trabajadores rurales de Brasil, del MST, que si el capitalismo desarrolla su globalización, bueno, los pueblos tenemos que globalizar nuestra lucha e internacionalizar la esperanza. Por lo tanto, una escuela pública popular debiera tener un carácter internacionalista y debiera estar atenta a cómo trabajamos los procesos educativos para que no se queden solo en lo local, sino que articulen la multiescalaridad, la multiescalaridad de la realidad social. Sí, chiquito, estamos pasados, pero quiero retomar solo, lo, porque si no puede ser como mal interpretado, Efectivamente, es como dice Cristian, esto es en colectivo, no son experiencias individuales. ¿eh? Las que yo traigo no, no, digamos, no pueden pasar por experiencias individuales, siempre son en colectivo. No hay posibilidad de transformar nada si no es este, en colectivo. Solo eso. Bueno, entonces, eh, ya para ir cerrando, quiero volver a agradecer a Jonás, a Nadia, a Cristian, bueno, por estar aquí, por las intervenciones que fueron no solo pertinentes, sino valiosas y también, me animo a decir, entusiasmadoras. Eh, y bueno, y agradecer a todas y todos por, por la presencia y la escucha, y recordarles finalmente que el próximo miércoles, a las 16.30, hora argentina, continúa este ciclo virtual, en una sesión que va a estar dedicada a Paulo Freire y el pensamiento crítico latinoamericano. Van a participar María Rosa Goldar, Danilo Streck, y va a moderar Fabián Cabaluz son todos miembros también del GT de Claxo de Educación Popular y Pedagogías Críticas. Muchas gracias y linda tarde. Un abrazo grande. Hasta la victoria siempre. Nos vemos.